Gracias por venir. Y gracias ¿no? por venir, un gusto tenerte bien. acá con nosotros y, y conocerte. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme. Un placer. Bueno, de vuelta a la provincia de Mendoza, ¿cómo los recibe el público mendocino una vez más? Me, siempre muy bien. ¿Les gusta sí, venir a tocar sí. acá? Sí, sí, es una de las provincias más capangueras de, de Mirabez. Y, y, ¿Y qué está entre. Eso? Está entre Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Bien, Como ahí. Una, una, cabeza a cabeza. La, la Meca. Y después mucho la Patagonia también. Ah, muy bien. Pero somos bien recibidos en todas partes. qué pasa, acá venimos desde que salió el primer disco, en el claro. 98. Y ya hace 27 años que están juntos en la música. ¡Año <risa> 95! Sí, cómo sí pasa en el, el 95 armamos wow. la banda y en el 98 salió el primer disco. ¿Cuántos años? Muchos. Y, y el aguante que sí. tienen todavía y... Y la presencia en el escenario, bueno, y el género que hacen ustedes también implica tener sí, todo el tiempo de energía. esa energía, esa alegría esa que se transmite. Sí, yo igual a veces me levanto a la mañana, ¿viste? Y dices, oh, oh, oh, la <risa> maravilla. <risa> oh, <risa> la <risa> Pero Después, yo no se ¿sabes? nota eso. Pero ¿sabes qué hago? Pongo el video de Mick Jagger que está Ajá, cantando y así, ahora. Y si este tipo a Paul McCartney 70. y digo, claro, 80 años, mirá. Claro. Hay que tener ganas, ¿no? Claro. claro. ¿Cómo ha sido es estos es años, mono? ¿Cómo has vivido todo este camino que han recorrido con Capanga? No... Por suerte es muy divertido. Es como un viaje egresado constante. Qué, bueno eso. constante. <risa> Qué buena onda. Y lo bueno es que haces lo mismo, o sea, tocas canciones, pones la banda, pero va cambiando el marco todos los días, sí, todos eso, los claro. shows son con gente diferente, conoces gente diferente. Uh -huh. eh, te relacionás con otro tipo de gente que va cambiando, no es monótono o viste, algo que se transforma. Claro. En, uh, tengo que todos los días. Ustedes Se han ido todos los días tienen que venir a la mañana a ver a lo mismo. Sí, sí, sí. <risa> ¿Viste? Nosotros vamos cambiando de día claro, a día. Perfecto. Y eso, bueno, está, está bueno. Pero está ya son bien. prácticamente una familia ustedes. Tantos somos, años, tanto sí, camino recorrido. Sí. Hay como una comunidad ya sí, casi. Es un matrimonio. Sí, claro. poliamor, porque un somos poliamor, un padre, claro. No, pero pará, han durado más que un matrimonio. Sí, 27 años más. hoy, qué claro. matrimonio ¿Quién dura 27 dura? Años. Sí, el mío duró 20. <risa> claro. duró más, más que tu matrimonio, <risa> Sí, <risa> capanga perduró. Sí, sí, sí, y pensé que iba a ser al revés. Ajá. Pero bueno. ¿Por qué en... No, y pensé que en algún momento nunca pensé que cuando formaron la banda nunca te imaginaste <risa> 27 años, no. Uh -huh. Yo dije, bueno, ¿cuánto por esto? Primero ver si funcionaba no, claro. Y después, cuando empezó a funcionar, a ver cuánto duraba. Uh -huh. después, cuando cumplimos los primeros 10 años, dije, bueno, por ahí ya está, ¿viste? Está uh -huh. acá. Y, y la gente, a pesar de todo, nos sigue eligiendo Y por supuesto. Seguimos tocando un montón. Uh -huh. Después, ahora de que se abrió la pandemia, gracias a la vacuna también, uh -huh. ¿no? Que, Sin que, que, que pudimos desde septiembre, ahora uh -huh. llevamos hecho casi 70 shows. Uh -huh. Es un y, montón. Y con mucha gente, muchos uh -huh. con mucha, mucha gente. Fiestas importantes, como. Es la, que la gente necesitaba volver sí, a necesitar. Sí, se sí, Y nosotros mucho. notamos también eso, ¿no? Que, que la gente. Eh, porque también la pandemia nos mostró un montón de, de debilidades, uh -huh. de miserias. Sí. Y también te das cuenta de que. Um, lo primero que se cortó fue el entretenimiento, el cine, sí. el teatro, la música, el arte. Y una vida sin, sin entretenimiento es una vida muy aburrida. Re triste. Entonces tenés que tener un... Yo digo un 20% de entretenimiento uh -huh. en tu vida tiene que haber. Tiene y que si estar. te lo sacan... Entonces, bueno, pudimos salir a laburar de vuelta. Uh -huh. Somos un montón también de familias que dependemos de de este trabajo, no, claro. y más allá de, del trabajo nuestro, de, de lo que somos nosotros como Capanga, se generan un montón de otras fuentes de trabajo cuando vos armas un show. Por supuesto. Desde el que te abre el portón, el que pone los baños químicos, el que arma la estructura, el que pone el sonido, no el que contra. ha de comer, o sea, no, uh -huh. es un montón de gente. Entonces todos creo que agradecidos de... De volver, se, al se, de volver al ruedo. Sí, volver al ruedo. Y una situación inédita en estos 27 años de trayectoria. ¿No nunca les tocó así como claro. poner una pausa tan abrupta? Sí, obligados. al sí, obligados. No, a nosotros lo único que nos paró fue la pandemia. Después, le vino bien igual el descanso? Como decimos, che, paremos do, la pelota. Los eh... primeros dos meses estuvieron buenísimos. <risa> o sea, después no sabías qué hacer. <risa> <Y> <risa> Hasta después... te vimos cocinar. Claro. Y ¿viste, no, con un solo trabajo en este país es muy difícil sí. sobrevivir. Sí, Entonces sí. tuve que salir a buscar trabajo en la cocina. <risa> Igual me fue muy bien ahí también. Sí, sí. La, la, la gastaste y el que diga lo contrario no sabe nada. Y mira que entre <risa> los ocho mejores... Eh, en los semifinalistas uh -huh. de 16 participantes re bien. Me fui octavo así que tengo un galardón que soy El, el mejor de, el peor de los mejores Claro está. Ver, me gusta No es poca ¿Viste? cosa no es poca pero, yo, pero vos en tu vida cotidiana sos de cocinar O esto medio que, que lo de Masterchef estamos haciendo referencia Te tocó como un desafío Re nada que ver Lo hacías no, antes cocino. a la cocina ¿o? Lo que pasa es que también ah, Durante 25 años más de 200 días al año como en restaurante, afuera, en un hotel, claro, en una ruta, gira. Y después de los otros 150 días, 160 días que quedan, eh, en mi casa, cuando voy, claro. voy a comer a algunos restaurantes de mis amigos, uh -huh. cocino muy poco y. Después nada, salió esto de, de hacer el programa de Masterchef, podía, <risa> tenía tiempo, no tenía nada que hacer, estaba embolado en mi casa. Te ganaste Pero igual la simpatía de mucha gente que no Por conocía, ese contaba tuyo. También eso llegó a otro público, uh -huh. creo que mucho, mucha gente grande, uh -huh. consumidora de, de televisión sí, y sí. también mucha gente <risa> más, más chicos, uh -huh. que también pasó en un momento que todavía estábamos muy encerrados y Masterchef creo claro. que unió un poco a la familia a ver sí. la televisión o a ver cual. un programa. Sí, era el momento de congregarse en el sillón a ver la y tele y bueno, un ratito para yo, compartir bueno. con, eh, con la familia, claro. Vos lo ves al turco García cocinando y, te, y lo dejás, <risa> <risa> <Si> no lo cambiás. <risa> es que no, sí, sí, sí. Hey, se igual bastante a bien el turco. No, bastante. un burro. <risa> no, pero yo, yo le he al turco. Yo en una de las... ¿Vos lo yo, desplazaste? Yo iba todos los domingos, viste, la eliminación siempre estaba ahí yo. Y limpia varios también, ¿eh? Era... Sí, si te, te fuiste defendiendo. Sí, sí, sí, me puse. Y después en <risa> mi casa cocino, soy muy buen asador. Ajá. Y después hago muy buenas tortillas de papa, Ajá. Eh, y bueno, ya está ahí. Y algunas cosas dulces. ¿Y ese asado se acompaña con vino mendocino, por ejemplo? Y yo no tomo alcohol hace 28 años, tres meses y seis días. Los tenés contadísimos. precisión. Sí. Tuviste una situación complicada con eso en algún momento. Sí, sí, sí. Y decidiste alejarte de ese mundo. Sí, por suerte sí. Por suerte empecé a vivir la vida... De otra forma. ¿Te cambió Está la bueno, vida? porque debe ser difícil. Sí, sí. Tanta sí, sí. gira, en tantos contextos donde por ahí estás propenso no, a un brindis, a un vino, yo debe ser difícil. el rock and roll sí. lo tuve antes de, antes de tener la banda. Claro, uh -huh. antes de capar. Claro. Si hubiese tenido esa situación y hubiese tenido la banda si no hubiese durado no hubiese prosperado para no. nada no. no no esas cosas te te qué importante no. te tiran el, atrás ese mensaje. así lugar. que bueno yo cada vez que vengo a Mendoza viste qué te ofrece Mendoza el vino, el vino claro. claro por eso se lo preguntaba ¿no? el vino el vino es porque sí, es el vino bien. y es obviamente que me los recibo porque mis amigos sí toman claro. todos. No ahí, se el regalo. una acabo para ir regalando. Sí, y feliz de que... Pero lo que lo bueno es eso, que, que puedo venir y, y no tentarme. Claro, y, y, está bueno. y no recaer y no... Ya tenés el hábito. Lo, te, pasaron muchos años también. Sí. Son 29 años y es pico, un casi un montón. Uh -huh. Entonces, tuve cuatro años que me la di duro en la pera. Uh -huh. Uh -huh que eh, de adolescente sí. juvenil de, ¿Y por qué sí. de curiosidad ¿La claro. la, las malas juntas No, no, juntas, la... eso de las malas juntas mm. yo no estoy muy de acuerdo mm. yeah. las malas juntas es como no la excusa que ver. es una excusa okay. yeah. eh, es, uno. Bien. es uno es uno Un, el que puede decidir qué camino tomar y también es uno el que cuando tiene una, alguna problemática de ese tipo por más que te Obvio que necesitas contención, necesitas mucho amor, necesitas cariño No se, cariño, no se sale solo de esa. Pero tenés que tener ganas vos uh -huh. Porque uh -huh. si por más que la contención y todo lo demás sino, Si sí. vos no querés no, no funciona uh -huh y lo decíamos más temprano cuando hablábamos de esta charla vinculada al deporte Hay muchas actividades que, que logran sacarte ¿no? de esos malos hábitos, de ese mundo oscuro en el que uno está atrapado puede ser la actividad deportiva, puede ser la música en tu caso y tiene que ver también con un proyecto muy bonito, <risa> Mendocino, que vos has apadrinado son los chicos de Conducta Calle que están o han estado privados de su libertad pero encontraron en la música ese espacio como para dejar atrás ese pasado oscuro que tuvieron y, y emprender una nueva vida, ¿no? Sí, la verdad que los felicito. Cada vez son más los que están saliendo, los que están afuera. Sí. Cuando yo grabé, había 8 o que estaban adentro. Sí, el cantante, todavía, el pata. No, hace el, poquito que salió. Que salió hace poquito. Claro, el palta ¿Sí? salió y nada, tengo ganas de verlo. Ahora lo... el viernes que... Bueno, hoy tocamos en, en el Foxy. <risa> Mañana es en San Martín, en Cinerama Bien, en Cinerama. nos van dando el ok ahí el nos viernes vamos repasando la agenda Y el viernes volvemos a hacer otro Foxy Bien La propuesta de, de, de los shows que venimos haciendo son Una parte que de, de algunos de los que hicimos Ayer hicimos Chacra de Cori Y venimos de hacer Paraná, Santa Fe uh -huh. Las Varillas Bueno, cinco fechas de Me la semana pasada juego. De un formato que es íntimo, uh -huh. capanga íntimo, donde tocamos en lugares chiquitos, claro. para 200 personas. No es el show poguero. No, exacto. Claro, es el show para la gente de mi edad que quiere ver los resultados. Claro, sí, algo más se, se comen unas papas fritas con una esa, ah, Me gusta, me gusta. No granazo. solo para la gente de tu edad, es eh, resto. Para nosotros para también nos sumamos claro, en esa. Bueno, pero por eso hay estamos. gente que, le, que también nos dimos cuenta cuando hicimos este formato que viene un público que por ahí uh -huh. al show del de Foxy que es el pop, el claro, lomo, madreenga. no viene. Claro. Entonces, bueno, los dos del Foxy son los eléctricos. Bien. Ahí va. Capanga quilombo. Ahí Bien. va. Y después. Para el quilombero, ya sabes, Foxy. Foxy. Sí. Y para el Mastranca, dónde entonces? En ¿El Cinerama. En el sí. San, San, San Martín, que es el Bien. único que queda en entradas, porque después hacemos el rinconcito del cervecero. El de Ingo Cruz, Cruz, Cruz que ya está votado. Bien. y cerramos la gira el domingo en el Willy's Bar de Chacras. Qué lindo, el, el Willy se pone muy bonito. Y anoche estuvimos ahí, la verdad que sí. la pasamos re bien, los chicos nos tratan re bien. Uh -huh. Y es eso, y tener el contacto con el público tan cercano que es algo que nos remite al, a los comienzos de Capanga. Después uh -huh. tocábamos para poca gente. Claro. Y se arma otro yo digo que es un poco de música y un poco de, de comedia porque uh -huh. nos lo tomamos mucho más relajado eh, nos sacamos trapitos al sol nos, ah, claro. más interactivo nos tiramos dardos entre nosotros ¿viste? <risa> Está eh, me hacen bastante bowling a mí por todas estas cosas viste de la televisión pero bueno ¿no? es... Porque me dicen que soy mediático, porque después que fui a Masterchef... Ah, claro, de que, que te, te de sos el mediático. El mediático. <risa> <risa> sos el mediático, me encanta. Che. Sí, sí, sí, sos. Mono... Bueno, yo me siento Jacob y no veo nada cuando me dicen que <risa> soy el mediático. Una nueva versión de Jacob. Mono, recién hablabas, bueno, de tu vida <risa> sin alcohol y demás. ¿Cómo es el mono de Civil? El mono fuera del personaje de Capanga. ¿Cómo es tu día a día? <risa> ¿Sos un tipo tranqui? ¿Cómo te considerás? ¿Cómo es tu vida cotidiana? Yo lo veo muy auténtico. ¿Se Sí, súper natural. Y nos saludó a todos como sos... Tranquilo, ¿no? Súper relajado, ¿eh? Un, en el día a como día. tendría que ser todas las personas. Tal cual. Uh -huh. No, lo no, paso bien. No soy un agradecido y afortunado de, de, de lo que hago y de lo que vengo haciendo desde hace tantos años. Y aparte también, me. No, no, pone pues ayer. Llegamos. El lunes, ¿no? Viajamos el lunes, que fue el día libre que tuvimos uh -huh. después de los cinco primeros shows, uh -huh. veníamos de río cuarto para acá. Y ayer cuando me desperté, también me, desperto, me despierto a los horarios de los abuelos, ¿viste? Ocho <risa> menos cuarto, ocho y media. Ya estás Aquí arriba. Ya. ya estoy arriba. Me tomo unos mates y mandé un mensaje al grupo. Eh, Hola grupo, <risa> buen día. ¿Alguien quiere salir a caminar? y viste que vos sí no, 3, 4, 5 se prendieron sí, nos fuimos a caminar por la Petonal fuimos Ajá. a la Plaza Independencia ah, muy bien cosas que hacía mucho tiempo también que no hacía Qué y bueno. porque nada, eso me no quiero perder la mi vida mi uh -huh, intención es poder seguir obviamente no yo ya estoy acostumbrado, pero para el que es compañía mía es un embole a veces, ¿viste? Porque vas La caminando. ¿La vida que llevas? No, porque vas caminando, okay. salís claro, se a una cuadra fotos. y te tenés que sacar 50 fotos. ¿Y, ¿Y eso que... te jode a vos? No. no, a mí no, a los que van conmigo. Claro. <risa> claro, los compañeros. Y por eso iba va uno y es. Eh, le piden que es él que le saca, saca los Entonces claro, me hagan claro. más. Sí, sí. Y a veces me doy cuenta en algunos lugares que también. Por ahí tiro el mensaje, ¿alguien va a salir a caminar? Cris, cris, cris, cris. Ah, cri. Claro, porque claro. no quieren. No quieren ir con vos no con la foto. Entonces solo. me voy solo. Con el tema de las fotos. después también otra costumbre que, que, que bueno, después la, hasta la pandemia, después todavía ahora no la retomé. Mm. Es andar mucho en bici. Ah, muy bien. Entonces me subo a la bici al micro de gira y llegamos a los lugares y.. Una una, unas recorridas ah, bueno. y no necesito ninguna compañía claro. y la claro. foto que la venga a buscar uno que venga en sí. <risa> claro, sí. tal cual. Tal cual fue chao, chao. ¿No sí. <risa> mira estábamos Increíble. viendo algunas imágenes de, de los videos recién veíamos este, eh, este es todavía que es la está última está acá. Abuel que está Penisi uh -huh. sí gran chofer <risa> gran, gran chofer gran. sí sí sí y había que darle un poco de indicaciones, pero bueno... ¿Sí? Eh, manejaba bien. la, la, la bien, Sí, sí. Bueno, es lo lindo que sí. tiene la música también. No, ¿no? El y Aparte, Nahuel es, es un pibe que es, es divino. Yo lo conocí un día y cuando me encontré con los capangas le dije, che, lo conocí a Nahuel Penici, este tiene que estar con nosotros, este tiene que hacer es por divino. Y se recopó ahí, vino, estuvo todo el día, grabó el video, grabó la canción. Y la voz, ¿no? Lo que transmite. El día que vino a grabar eh, se generó en el estudio una, una atmósfera que, viste, cuando todo el tiempo tenés erizada la piel, porque el piel abre la boca y sí, te sale el alma, viste. Sí. Eso. Y lo que, la capacidad de. Tiene una memoria, uh -huh. eh, pero musical, ¿viste? Entonces sí. por ahí tira una toma, tira dos tomas, tira tres tomas y le dice al, al operador. Sí. De la segunda toma, el cuarto verso, fíjate que hay una parte que está mal. Ah, ok, la tiene clarísima. De la primera toma agarra esta parte que es la que sí. está bien. Y después, uh -huh. como él va trabajando las armonías, uh -huh. es algo que... Sí. Ni una computadora Sí lo hace. sorprende sí, sí, también sí. verlo tocar la guitarra, ¿no? Toca. Impresionante. Muy y es muy personaje. Uh -huh. Es muy personaje. Uno la gente lo ve en la web, ¿viste? Todo. Sí, lo ves retrango bonito y es picante como, como nosotros Muy bien Sacamos los trapitos de salsa Bueno Mono, ha sido un placer Tenerte acá con nosotros Vamos a volver a abrir la página de entrada web Para que compren sus tickets Para el show que queda disponible Lo que sí, queda, lo que, queda, lo que hay Se lo lo que ha agotado, lo siento mi amor Pero ya está todo lleno Pero si te metes a entrada web Vas a ver allí la, las fechas que quedan disponibles Para el show eléctrico los más manija. Mm -hmm. Fox y, y los dos íntimo. eléctricos Hoy y el viernes Hoy y el viernes, mm, hoy, viernes Y mañana el único que quedan en entradas Es para Cinerama en más En San Martín En San Martín Ese sí es íntimo Perfecto Chacra de Corea íntimo Y el del sábado también Muy bien íntimo. Perfecto Bueno, bueno Pero para el que quiera un poco sí. de quilombo Es hoy y el viernes Listo, Listo. Hoy y viernes eh, Igual tío, estar, me gusta te gusta un poco. Los íntimos Los íntimos arrancan así Viste con la gente Después te arriba la mesa Y después buenas partes. Y va subiendo y terminan quilombo Es que sí. ¿Y <risa> es que ustedes tienen eso? Recién hablamos con Clary antes de que llegues, que todos sus temas son conocidos y son todos de para vengar, para cebarse. Eso es lo que era es es buenísimo. Muy Por uno eso, se para mucho. nosotros fue todo una apuesta, sentar a la gente, sentarnos claro. nosotros, uh -huh. ponernos en otra, en otra situación. Que nos dimos cuenta de que la gente lo aceptaba también. Uh -huh. claro. Hasta el principio fueron, eh, cómo nos vamos a ver? ¿Cómo nos <risa> van a aceptar? ¿Eh? Nosotros queremos poco, poco, poco. Uh -huh. Y bueno. Pero se, se pone y la gente la pasa muy se bien. Se, por supuesto. Sin se duda. divierte mucho. Hay, hay mucho de, de entretenimiento. Que en realidad es eso. Nosotros estamos para entretener. Uh -huh. Y también lo tomamos, eh, la alegría y la diversión, como una forma de resistencia. Uh -huh. ¿Viste? <risa> Resistir con eso, como uh -huh. resistivo. Con alegría, con uh -huh. entretenimiento. Sin duda. Dándole dos horas de. Uh -huh. De esparcimiento mental a la gente cuando tiene muy cosa. bien. En las épocas que, que estamos viviendo, ¿no? Cuando todo pinta mal, cuando cuánto economía está el dólar. ¿Ya hey, mm. cuánto está el dólar? Dos sí. mil pesos. Hoy, <risa> ahora. Y yo tengo una propuesta para el ministro de Economía. A ver, dígala. Ah. Que el peso sí. valga dos mil pesos. Un peso, dos mil pesos. Claro, estaríamos con un uno a uno ahí. No, más. Mucho más. Un peso, mil pesos. Imagina, saca un peso y son dos mil. Sí. Eso tendría que ser y solucionamos todos los problemas. Tiene lógica. Batakis Escucha el mono. Escuchaba el mono, no. Acá, no, ministro de Economía El nuevo ministro Imagina No, no, no Lo no. no fundo en un día Bueno, esto es <risa> <sí>, lo mismo <risa> no. esto, si quiero, lo a Bueno, eh, tenemos que ir despidiéndonos Gracias por tu tiempo Gracias por habernos visitado La verdad que ha sido muy bonito Conocerte, charlar con vos Un placer Y bueno, que sean con todos los éxitos Estos shows acá en Mendoza todo lo mejor, Agradecido más. al pueblo mendocino Que siempre nos trata con mucho cariño Mucho amor y me voy caminando despacito hasta donde topa Y ahí voy a los panditos Va. Y me voy a pasear unos chocos donde me, me voy más? a ir ya. a unas eh. ya. Ya. ¿Todo, esto Todo esto Todo esto era, era viña, viña. ¿Sos guacho, ¿eh? Nos sacado la ficha Gracias, bueno, esos son personajes. Qué bien, qué bien. Bueno, Gracias, Ahí tenemos la invitación para todos los que no se quieran perder este show íntimo en San Martín, en Cinerama. Allí tienen una entrada web, van a poder comprar sus entradas.